Me realicé un examen médico para mi visa K1. Dice, necesito un nuevo examen para el ajuste de estatus o me sirve el que ya me hice. Bueno, um, por lo cual, por ejemplo, si se si hizo su examen, vamos a decir, en marzo, um, eh, y el examen ese tiene validez por un año. Uh -huh. so, si llegas al país y, y todavía falta un año o meses para que eso se venza lo puedes usar ahora si en tu país decidiste no hacerte las vacunas y dice ahí que ocupas vacunas entonces aquí en el país de los Estados Unidos sí lo va a tener que hacer pero si ya tienes todo listo en tu país con vacunas um, y ya todo está al día entonces uh, llegas acá y con ese mismo papel ya empiezas tu el ajuste de estatus uh, pero como digo si, tu, um, si se vence se va a hacer uno nuevo o si